Álvarez, cómo le va? ¿Cómo le gusto? va? ¿Todo bien? Bienvenido. todo bien, todo bien, todo bien. ¿No le gusta la canción? Sí, linda. Bonita. Es una canción de spring eh, otra banda californiana. Que bueno, es una crítica dura a, la, a las familias estadounidenses que tienen esta cultura del des, despilfarro, ¿no? O sea, que les gusta gastar consumismo excesivo. Es una es una letra interesante, ¿no? Es la historia de de un tipo que le cuenta a su amigo que vive con una novia que se la pasa todo el día echada en la cama y que solamente el día del pago estira la mano y le pide el dinero del trabajo que hace él. ¡Qué maravilla! Y lo interesante de la canción es que al último, el, el amigo que escucha todo este lamento de su amigo, le dice, conozco a una amiga que también vive el mismo problema, pero en esta oportunidad con un tipo que no hace absolutamente nada. <risa> <risa> es interesante, es, una, es, es, un, es un lindo tema, me, me encanta el bueno, bueno. Spring. Buenísimo, buenísimo. Te encanta estar sin fútbol, Shamir. No, para nada, no, para nada, ¿no? Para no, nada, ¿no? Para feo, nada ¿no? pero. Complicado. Es la coyuntura que se está viviendo, el fútbol está siendo afectado. Eh, los equipos se están entrenando. Diez Trongues, Bolívar, eh, Oriente Petrolero, Bill Sterman, que, que a propósito hace rato veíamos una, una fotografía con Gringo, le mostraba de algunos jugadores de Oriente Petrolero que, bueno, entrenan, no están tan están entrenados, ¿no? Entrenan también. Pero en otras cosas. Tal cual. En otras cosas. ¿no? Lo que vamos a comentar y que queremos hablar hoy, gringo, es lo que está sucediendo con Bill Sterman. ¿no? Había un compromiso de parte de la dirigencia ayer de cancelar un mes de salario que son aproximadamente 230 mil dólares. ¿De qué mes sería eso? Eh, del mes de, de. este último mes, del mes de ah, agosto. Están al casi, de, septiembre, de septiembre. Están al, casi al día. No. O no. No, no. A algunos se les debe cinco meses, a otros se les debe de gestiones del 2021, del 2020, para que se dé cuenta, gringo. Pero había ese compromiso de la directiva de al menos cancelar un mes. Apareció el presidente Gary Soria A quien Juan le dice Yesquini Por la, la falta de recursos y espalda económica Apareció ayer en el entrenamiento En horas de la tarde ojos. Y les dijo, muchachos, el banco se ha cerrado No pude sacar el dinero Así que les prometo que mañana les pago el 50% Del salario que les prometí Y el día martes, el otro porcentaje Lo escuchamos al presidente David Sternman, Por favor Hoy... Eh... Eh, yo me había comprometido un, un pago a, a los jugadores, sin embargo estoy acá para también dar la cara y, y decirles que eh, yo vine a hablar con los jugadores, con los administrativos, eh, el día de mañana eh, se va a pagar a los jugadores eh, una, una parte de su pago y el día martes se completaría el pago, quiero serles sincero porque... Eh, eh, ...es lo que, lo que es la verdad, ¿no? Y que no, no, no, no se... ...no, no vengan noticias que no son y, y, y bueno, eh, enreden la situación. Don Gary, ¿por qué se hace este tema también de retraso para que le puede pagar a los jugadores? Tenía una fecha establecida, ¿no? Y se hace un poco de retraso en ese sitio. Sí, sí, es eh, justamente el tema de transacción. transacción. Eh, los bancos están hasta cierta hora en la tarde y nos llegaron hace poco eh, los dineros, entonces... Eh, no se pudo llegar a, a cobrar en, en, en el horario de hoy en la tarde, pero sin embargo para mañana está garantizado los jugadores que vayan a cobrar. ¿Entendieron los jugadores? Entendieron, obviamente, eh, todos tenemos familia, todos eh, necesitamos eh, los sueldos, eh, gracias a Dios entendieron y, y hoy en día eh, no solo entendieron sino que salieron a entrenar y saben que... Hoy no es momento para hacer paro ni para, eh, para bueno, eh, dejar de entrenar. ¿Hubo la intención de, de parar de parte de los jugadores, Gary? ¿Qué, qué, qué sabes? Bueno, eh, sabemos de fuentes que, que han estado hablando con los jugadores y que han estado induciendo a esas personas a que los jugadores eh, entren en paro. Sabemos que esa gente no, no quiere al club porque si quisiera no... No, no estaría dando ideas de hacer paro a los jugadores. ¿A qué gente te refiere, Gary? ¿Es parte de la anterior dirigencia? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando con esto que, que mencionas? Así es, hay, hay personas que obviamente eh, todos eh, eh, los propios jugadores conocen quién, quién es, entonces eh, lamentamos por esas personas que, que han estado induciendo a que Sterman entre en paro y que Wilstermann entre en un caos Bien, ahí están las explicaciones, no sé si usted le creyó cuando dijo de que el banco no le dio la oportunidad de sacar el dinero Claro, o sea, se enteró el señor que los bancos trabajan hasta cierta <risa> hora, ¿no? Pues, por favor, eso es más antiguo que, que el banco ¿no? Sí, bueno, increíble está bien. Lo que hay que hacer es, eh, como Santo Tomás, ver, para creer Esperemos a ver qué sucede hoy, ¿no es cierto? Por ahí en una de esas cumple su compromiso y hasta el martes les cancelan ese salario, ¿no? El, o sea, el lo, otro porcentaje que... El, lo que queda del salario, quiero sí. decir, ¿no? O aproximadamente tendría que haber cancelado ayer algo de 80 mil dólares, casi llegando a los 100 mil, pero da la sensación de que eh, el dinero... Se escapa, ¿no? O, sí. o quizá no hay, no sabemos. ¿ah? Es, es lo que se le exige, gringo. No, Él tuvo un compromiso de inyectar 1.5 millones, lo que más se le reclama y una y otra vez. E incluso ayer en la conferencia dijo que con mañana, pan, eh, cancelando este porcentaje, van a ser 800 mil dólares que supuestamente ya ha inyectado a la institución. O sea, quizá de aquí a una semana sale y dice, ya, ya, ya inyecté los 3 millones. Así que no sé qué harán ustedes, pero yo ya inyecté. Capaz dice eso, ¿no? Por eso hay mucha alarma dentro de los aficionados de, de Bilsterman. Bueno, volcamos la página. Sí, eh, pero seguimos con Bilsterman, ah, ahora sí. tocando el tema eh, de la justicia deportiva y la quita de puntos, que es otro de los temas que se está discutiendo y se está tocando bastante. Apareció el presidente del Tribunal de Apelaciones, el señor Marcos Goitia, quien indicó de que a Bilsterman no se le va a restar puntos por cada caso, sino por los cinco casos que tiene, solamente tres puntos, ¿no? Y esto obviamente está generando mucha molestia, porque los casos son pues personales, ¿no? Si entra una demanda, pues habría que descontar tres puntos. Si entra otra y así, pero esto es lo que dice el presidente y la explicación que da al respecto de su labor como presidente del tribunal. Bueno, hay un periodista que se denomina el HDP, hijo de no sé de quién, pero nomina Pascual, no sé cómo puede hacer bromas con una santa madre, pero bueno, este señor ha indicado que yo estoy de vacaciones, pero aquí me tienen en Cochabamba trabajando, haciendo las cosas como se deben. Eh, nosotros nunca hemos presentado una situación de licencia, porque no, sé, no hay razón, trabajamos virtualmente con los tribunales y nuestro tribunal eh, no tiene razón de, de entrar en una situación de eso, y menos para querer... Eh, ayudar a, a algún equipo, no No es así. Nuestros vocales viven unos en Potosí, otros en La Paz, otros se trasladan a Sucre y estamos trabajando. Yo creo que el, el mundo deportivo está muy pendiente de cinco casos que el día de ayer nos han llegado. Nosotros los vamos a erradicar y vamos a hacer lo que en derecho corresponde, pedir en primer lugar... Eh, Cinco días eh, para que nos den las cuentas y lo que los, el equipo y el jugador eh, quiera eh, presentar como observación, como memorial, como antecedente, como pagos a cuenta pueden ser o no sabemos. Pero nosotros en ese plazo vamos a recibir la información total mediante memoriales por el club y por el jugador. ¿A partir de hoy, los cinco días? No, no, no, corre desde el día que nosotros radiquemos. O sea, eh, me imagino que hasta el sábado vamos a estar radicando nosotros eso. Y, y bueno, después de eso sí vamos a... En muchos casos yo le cuento casos de Sport Boys, de Aurora, caso de Real Potosí, si sí, Real Potosí en ocasión, y eh, bueno, hartos casos que en esta situación han pagado y también hay que ser franco en esta situación, en muchos casos Favol ha sido quien ha intervenido muy bien y ahí yo los he felicitado porque han sido excelentes mediadores para lograr que, que no pierdan puntos los equipos. Bien, ahí está el presidente indicando de que bueno, son algunos casos o que la gente está muy ocupada y muy pendiente de lo que pasa con Bill Pues claro, que estamos pendientes porque eso significaría una resta de puntos y que otros equipos tengan posibilidades. O sea, la normativa se tiene que cumplir con todos, gringo, y da la sensación de que el presidente del Tribunal de Apelaciones no lo ve de esa manera. Incluso Juan le mostró si no me falla la memoria, gringo, un video donde él mismo indica de que si se cumpliesen las normas, muchos equipos desaparecían. Pues sí, señor Goy, a usted le pagan para que se cumpla la norma y específicamente de eso se trata ¿no? si queremos proteger y darle posibilidades a que el fútbol boliviano progrese, pues hay que respetar lo que dicen los estatutos, los reglamentos y seguir todo al pie de la letra, pero da la sensación que esa no está dentro de las misiones y las consignas del presidente del tribunal gringo. Seguro. Bueno, estaremos atentos a ver qué, qué se resuelve finalmente, ¿no? Pero la verdad es que Bilster está en una situación muy delicada. Sí. ¿Él es dirigente de Bilster o, o qué <ríe> vínculo tiene con...? Parece, Bielster? ¿no? Es que uno sí no, lo escucha. Pregunto, pregunto, no, no lo es dirigente es... O... Pero es simpatizante. Ah. En varias oportunidades, cuando Bill Sterman consiguió títulos, eh, el señor Marcos Goitia aparecía con la casaca en las celebraciones. Está identificado, entonces. Está identificado, precisamente. precisamente ¿sí? eh, no, no sé si es ahí el condicionamiento a la hora de poder eh, acelerar los procesos en su tribunal. No sé si lo condiciona aquello, pero queda claro... Eh, gringo que a veces no se actúa de la misma manera con algunos que con otros, porque con es Universitario de Sucre fueron, por ejemplo, contundentes. En cinco días, chao, fuera del, del fútbol boliviano. Con San José pasó lo mismo. Con San José era, era distinto porque, por ejemplo, primero le habían descontado tres unidades por el caso Eduardo Villegas, eh, hubo una combinatoria de pago, no se cumplió aquello, o hubo otra segunda combinatoria de pago, tampoco se cumplió con eso, fueron seis unidades, y a una tercera, que no cumples, prácticamente... Te desafilan. Eso dice la normativa, gringo. Entonces, da la sensación que se quieren olvidar de los casos o lo hacen caer del escritorio para evitar aquello, ¿no? Combinar, no tienen plata, no pueden pagar. Segunda combinatoria, no tienen plata, no pueden pagar. Tercera, chao, pierden la categoría. Ese es el problema del, del fútbol boliviano, ¿no? Las normas no se respetan, no se le aplican como debería ser. Por eso el fútbol está como está. No solamente es la parte deportiva. La justicia deportiva, la administrativa, la económica. O sea, hay que analizar varios puntos para entender por qué no somos competitivos y por qué el fútbol está como está. Yo creo que esta es una muestra clara de que en este aspecto también se tiene que mejorar para que el fútbol pueda tener su evolución, ¿no? Correcto. Justamente esta mañana, en el resumen informativo que presentamos, en la parte deportiva hablábamos de lo que pasó con Pepe Peña, ¿no? El técnico de FATIC, este equipo de la Asociación de Fútbol de La Paz, que no pudo llegar a la instancia final de la Copa de Simón Bolívar, ¿no es cierto?, perdió en esa, en esa circunstancia y tras el partido, Pepe Peña salía a hacer una serie de denuncias, ¿no es cierto?, durísimas en contra del titular de la Federación Boliviana de Fútbol, el ingeniero Fernando Costa, diciendo, por ejemplo, que él había tenido un comportamiento torcido, ¿no es cierto?, sugiriendo, no insinuando que había cometido un hecho de corrupción, ¿no es cierto?, que se había corrompido en, para favorecer eh, a determinado equipo o en todo caso para perjudicar a Fátic, ¿no es cierto?, deliberadamente para evitar que Fátic pueda llegar a la, a la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Esa era la, la explicación que daba en ese momento y él decía: Bueno, sé que me van a castigar, no me importa, etcétera. Fue un momento de, de molestia, ¿no es cierto?, de, de disgusto del, del técnico en ese momento. Bien, eh, resulta que se anunció de parte del señor Costa rápidamente, porque esto fue el sábado en la tarde, ¿no?, la declaración de Pepe. Sí, después ¿Sí? de perder frente a bacarías Tras eh, la derrota del sábado, eh, sale, declara esto, esto se, se viraliza, me imagino, ¿no es cierto?, se hace muy común en redes sociales. A cartón seguido, no sé si fue el lunes o el martes, el señor Costas, a través de su equipo jurídico, anuncia y dice, le vamos a meter una acción a este caballero, ¿sí? A este señor no le vamos a dejar que se refiera de esa manera a, a mi persona, dice el señor Costas, y anuncian una, un pedido que harían ante la justicia para suspenderlo, para castigarlo por dos años y medio. ¿no? Este señor no puede dirigir durante dos años y medio porque producto de esto que consideraron una, una mentira. A cartón seguido, horas después de esta noticia, no sabemos si se presentó o no la, la demanda, no sabemos. Ten, no sé si tenemos tienes... entendido que no, pero que sí se la iba a hacer. ¿no? Pero en las últimas horas, el entrenador de FATIC, el claro. señor José Peña, más conocido como Pepe Peña, ¿Sí? dio una conferencia de prensa donde pidió perdón. Sí, exactamente. Dijo, pido perdón, no disculpas, sino perdón. Sí. Eh, lo dijo así sinceramente, me equivoqué, fue un momento de, de, de bronca, de frustración, yo tengo muchos años de experiencia, la verdad es que me traicionó la rabia, etcétera. Bueno, es decir, lo que suele eh, explicarse en ese contexto, que seguramente es así, ¿verdad? Se ofusca un poco y obviamente larga cualquier cosa. Fue lo que pasó, ¿no es cierto? Y él dijo que evidentemente lo iba a tomar en cuenta para que nunca más se repita, etcétera. Dijo desconocer si había la demanda y dijo, yo no sé, yo no lo he hecho por eso, dice, mm. trata de dar a entender Pepe Peña Dice, yo lo he hecho porque lo siento, ¿no? Me he equivocado, ha sido muy duro, no debía haber ofendido así a estas personas, porque además de costas había otro, ¿no? Un dirigente... De... Rodríguez, ex dirigente, ¿no? De, Exactamente. De, la, de la Federación Boliviana de Fútbol, Mar Marcos Rodríguez, quien en su momento era presidente interino. A quien también aludió en su también. declaración, Peña. Sí, sí, sí, bueno, señor. ¿qué pasó? No, no sabemos cómo va a terminar esta historia, ¿no es cierto?, no sabemos si finalmente el señor Costa va a presentar su demanda, va a pedir, que, va a insistir con que se lo sancione a Pepe Peña o va a quedar ahí, ¿no es cierto?, con un saludo, un apretón de manos, un abrazo, una disculpa y todo lo demás. Bien, una historia que se zanja de una manera, ¿no es cierto?, que nos parece razonable. Más allá de lo que puedas eh, uno opinar respecto a si fue bueno o no lo que hizo Peña, etcétera, independientemente de eso, es bueno que se pueda llegar a algún acuerdo. Esperemos que el señor Costa lo entienda de esa manera, se den un abrazo, se den la mano y esto nunca más se repita. Sí. Pero claro, la pregunta es la siguiente, ¿por qué no se actúa con la misma rapidez, con el mismo rigor para, por ejemplo, tomar esa denuncia que hizo el doctor Pérez diciendo, Bolívar le paga seis árbitros? Tras la denuncia del doctor Pérez diciendo que Bolívar le paga a seis árbitros, además con planilla, cada mes les paga un salario a los, a los árbitros, a seis árbitros, ¿no es cierto?, a cartón seguido, ¿qué es lo que pasa? Ninguno de esos seis, seis árbitros pita el Bolívar-Bilzermán. Y el otro le responde y le dice, sanguijuela, y ahí se terminó. Se terminó. <risa> sí, es cierto. ¿sabes? Se terminó. Incluso yo tuve la oportunidad... Esa es, esa es una denuncia, sí. pero escandalosa, que en cualquier país serio, donde hubiera un fútbol serio eso llegaría seguramente a, a, un, a un nivel muy profundo es Sin decir, duda. aquí estás hablando de la honra de dirigentes, de la honra de los árbitros ha puesto en tela de juicio independientemente de quién sea el que lo dice porque el señor Costas también pudo haber salido y decirle a Peña, sabes que yo sé que vos eres un tal por cual y no te voy a responder, y se quedó ahí no, el señor Costas dijo, ahora me vas a probar compadre, ahora me vas a mostrar ¿verdad? ahora quiero que le lleves las evidencias, y fíjate Fíjate que, no estoy diciendo que sea una prueba ni una evidencia, pero cuando menos, y aquí partía justamente el razonamiento de Pepe, decir, ¿cómo es que es posible que hayan entrenado una semana antes en el predio de Allways, no es cierto, que sabemos el vínculo que hay entre el Always y el señor Costa, ¿cómo es posible quién les ha bancado eso? decía Pepe. ¿no? Entonces, claro, mucha gente mal pensada podría decir, tiene razón el Pepe, ¿no? ¿quién ha cubierto cómo es esto? etcétera. Tampoco. Eso no da a entender o no necesariamente significa que soy coche un corrupto o tenga actitudes torcidas, como dijo en determinado momento Pepe. Pero fíjate tú eh, el calibre de la denuncia de decir que un club tiene seis árbitros rentados, eso no solamente sí. lo afecta a Bilster, afecta También a cualquier Bolivar. equipo... No, pero afecta a cualquier equipo que juegue contra Bolívar y que arbitre sí. uno de esos seis árbitros. Es terrible la denuncia sí. que ha habido y no ha pasado nada, nada, pero, nada. Como dices, Nadie gringo, ha actuado de oficio, Shamir. O sea, como dices, gringo, los aludidos, en este caso el arbitraje que no dijo nada, solamente salieron y expresaron algunos criterios en relación a lo que hizo Pérez. De Bolívar, yo había consultado con la parte jurídica de Bolívar y me sí. dijeron, estamos preparando ya, vamos a hacer una presentación, vamos a presentar la denuncia eh, pero nunca sucedió aquello ¿eh? se quedaron ahí eh, pasivos ¿no? inertes sin tomar en cuenta nada, pero bueno es que es, eh, esto es parte ¿no? de, del gran problema estructural que tiene el fútbol boliviano ante denuncias nadie dice nada eh, a evaluaciones de tribunales que se debe hacer, tampoco nadie dice nada, nadie cumple con los estatutos, los dirigentes cuando prometen y dicen que van a seguir fielmente todo lo que dicen, las normas no lo hacen es el caos del fútbol boliviano gringo. Complica. ahí están las respuestas cuando pierde la selección boliviana, Tal cuando cual. los equipos quedan eliminados en primera fase, esas son las respuestas, para no, no tanto así como si cambió de jugador, si entró el que tenía que entrar, si la táctica fue diferente las respuestas son más profundas ¿no? Y sí, son estructurales, ¿no? Son estructurales. Hacen, hacen a la estructura del fútbol sí. nacional eh, es decir, una cosa lleva a la otra como diría un producto alimenticio ¿no? una cosa lleva a la otra hoy por ejemplo gringo sí. enseguida nos vamos a la zona sur se va a presentar una denuncia en contra del presidente de 10 trongues, el señor Héctor Montes y el expresidente de la institución aurinegra, estamos hablando de Crespo. ¿No? Ronald Crespo. Ronald Crespo lo va a ser un ex dirigente de la Federación Boliviana de Fútbol y ex dirigente de Diez Trongues. Así que vamos a estar atentos. Es una denuncia ante la Comebol. Así que nos vamos directito para ahí. ¿Tú sabes qué es la denuncia? No, eso, eso, eso vamos a ¿A qué ir? hora es eso? A las diez y media. Uh, Ahorita. Sí, ¿Ya nos vamos, nos allá? vamos volando. A ver si hacemos un contactito. Muy Hasta bien. Hasta las once y media nos avisas de qué se trata. Claro, claro, ¿Vale? no hay problema. Muy bien. Dale, Shamir. Nos vamos entonces. Un fin de semana. Gracias, ha sido un placer estar que no aquí. Te como siempre. mucho. Si te interesa, mañana a las cuatro, final de la Copa Libertadores, por si acaso, ¿no? Que dicen que están desesperados por llenar el, el estadio, ¿no? Están en una desesperación total. Los de la Copa. Todo esto por qué? Por emular lo que hace la UEFA. O sea, todo lo que hace la UEFA. Como monito, repite la Comebol. Porque lo han llevado a Guayaquil, ¿no? Sí, es Guayaquil, Guayaquil, Ecuador. Donde, bueno, habrá pasión, todo, pero no necesariamente... <ríe> y es una ciudad que no necesariamente es fácil para llegar desde, desde Brasil, ¿no? Eh, tiene seguramente su grado de, de complejidad, Dificultad, ¿no? Claro. Eh, bueno, es la gran final que se juega, reiteramos, a las cuatro. Entre, entre el, Flamengo y el Atlético, Atlético Paranaense. Paranaense. Sí. ¿Quién gana? Flamengo, ¿ah? ¿eh? Sí. Flamengo es el que sí, te, sí. tiene grandes opciones. Seguro, seguro.